Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de Congreso, acto de apertura del Congreso Estatal de Memoria Democrática aquí en Irún, en ficoba Como delegado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Irún, es un orgullo abrir este encuentro por todo lo que ello significa. Es una satisfacción para este servicio de Memoria Histórica de la ciudad ver cómo el trabajo de los últimos meses cristaliza en un Congreso en el que tenemos puestas muchas ilusiones y expectativas por seguir dando luz a episodios que han permanecido en el olvido injustificadamente demasiado tiempo.